Borja, salesiano cooperador de Santander. Estoy casado con Emma, también salesiana cooperadora, y vivo en Madrid debido a mi trabajo. Tuve la gran fortuna de hacer mi promesa hace ya 15 años en Baldó con el Campo Bosco Nacional, ante más de 500 jóvenes de España y Portugal. Y mi trayectoria a nivel salesiano está ligada sobre todo a la pastoral juvenil y al MJS, donde pude estar en la coordinación a todos los niveles, inspectorial nacional e incluso en la Secretaría Europea. Y en la asociación pues, tuve la gran fortuna de poder estar en la sede entre 2011 y 2017 como vocal de promoción vocacional, lo que me ayudó pues a querer mucho más a la asociación porque al conocerla se la quiere más y por lo tanto también a conocer sus retos, sus dificultades, sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Y en cuanto a mi motivación para presentarme es mostrarme disponible a los hermanos para realizar este servicio de consejero mundial desde mi experiencia, aportando mis talentos, mis cualidades y poniéndolas a servicio de todos los hermanos, ¿no? Y en esta doble vertiente que tiene el cargo de consejero mundial, de por un lado ser la voz de todos los hermanos en el Consejo Mundial y por otro lado animar la consulta y la sed trabajando en equipo que es muy importante para así dar una mejor respuesta a todos los retos que tenemos en la Iglesia, en la familia celestiana y en el mundo.